Hola, estamos en el palacio, en la galería Wancheng, dentro del palacio de verano. En realidad se me ha olvidado grabar porque hemos visto tantas cosas y todo tan bonito que que como que se me olvida. Pero llevamos mucho rato, así como sube un par de horas visitándolo, todavía nos queda la calle Chou que quiero ir porque como estuvimos en Chou no sé si lo logremos porque todavía queremos ir a otro templo y al estadio olímpico así que ahí tenemos que ver pero por ahora estamos viendo las distintas galerías y decir que el palacio verano realmente vale la pena no sé si vale la pena comprar todos los cosas pero por lo menos sí vale la pena la entrada general y la torre de Buda pero si no igual que la entrada general tienen bien ahora vamos a entrar a otra galería así que los dejo